Hola, soy Aaron YouTuber el titán Antes de comenzar en breve con el video Primero déjenme hacer un poco de spam ¿Ok? Antes de comenzar el video, invitarles a que me sigan en mis dos redes de Instagram De que se suscriban a mi canal, como no Pero que también me sigan en mis dos Instagrams En lo cual, uno hablo del canal que se llama BarrosoAroNyoutuber.art o sea art Y el otro se llama Aaron Creative Que ahí no hablo del canal Más bien hablo de los productos que yo hago Y algunas cositas Y un poco lo personal Que eso lo hago en ambos Así que vayan a seguirme en esos dos Instagram De que vayan a ver el video Donde acabo de dibujar a A Deku El personaje de Boku no Hero Academia Lo pueden ver es este vídeo de aquí. Que vayan a ese vídeo. Ahí les pongo a votar por unos personajes para decidirme cuál es dibujar en un siguiente vídeo. Hablando de eso, en siguientes videos me van a ver eh, reaccionando, viendo vídeos de mi infancia, que los tengo justo por acá. Dos mil años más tarde. Justo por acá. Es un cuaderno de estos del colegio, de rayitas, pero está llena de dibujos. Bueno, estos son garabatos hechos por mi hermano pequeño, que también dibuja. Decidió rayar mi cuaderno. Pero bueno, o sea, el punto es que tiene dibujos míos. Pueden ver dibujos muy buenos, en los cuales me gustaría mostrárselos todos a ustedes. Para que bueno, hagamos, quién sabe, un redibujando dibujos de mi infancia. Tal vez reaccionando a un que otro tráiler porque estamos en pleno Spider-Verse. Ahora, sin más rodeos, comencemos con el vídeo dibujando la fusión de Venom y Freezer. ¡Oh, oh, oh, oh, oh! Yo pienso, Yo pienso. Eso. Eso. Wow, mira qué bonito. Oh, qué bonito un nuevo video. Hola, soy Aro. Y Quiero que vean algo. Resulta que acabo de subir un short en el cual acabo de comenzar a hacer el boceto de Freezer. Y he puesto que opinan. Para así saber qué opina mi público. La gente que ve mis vídeos. Y resulta que en el short hubo gente que ha apoyado y dicho que está chévere y todo. Pero también hubo unas cuantas en las que me dijeron que bien pudo estar mejor. Gente diciendo cosas como el dibujo está un poco deforme. Incluso cosas como que el dibujo está chiquito. El cual, pues bueno, el short me ha servido de mucho para poder ver esos errores. Así que esa gente que ha hecho estos comentarios, de verdad, se los agradezco, como pueden ver en pantalla. Y también agradecer a todos los que le han dado apoyo a este short. Antes de nada, aquí les voy a mostrar el de que luego he cambiado por completo el dibujo. Por el simple hecho de que este que, les, que lo puse en el short era simplemente el diseño en general. De hecho, tenía antes planeado hacerlo como dibujo rápido y final, pero también quería mostrarles en sí el diseño, para ver qué opinan en sí del diseño del Venom Freezer. De todos modos, es, y como es un diseño, pues uh, como que no me convenció mucho de todos modos, y lo decidí cambiar un poco uh, la postura, como para que sea más dinámica de ambos personajes. Porque claro, es simplemente, como he dicho, el diseño. Continuemos. Ahora, antes de darle tips para que puedan hacer sus fanarts de una forma muy sencilla, les voy a dar tips eh, en sí para que puedan hacer sus dibujos eh, sin ningún problema. Bueno, empezando a partir de aquí, pueden ver que en el boceto, justo ahora, acabo de empezar haciendo unas cuantas líneas que me van a decir la direccionalidad del personaje. Luego, a partir de ahí, comienzo a darle una especie de forma, sin importar que quede perfecto, para poder encuadrar el personaje dentro de la página. Es decir, esto nos ayudará para que, por ejemplo, la cabeza no se salga la hoja, donde queremos la mano y tal cosa. Pues aquí acabo de encuadrar el personaje. Y luego ya empiezo a hacer redondas y todo para ya comenzar la estructura y perfeccionar algunas partes del de encaje del personaje. Y pues estoy ya comenzando a detallar una vez ya tengamos todo hecho, ya podemos empezar a detallar. Pueden corregir cualquier parte del dibujo antes de comenzar a detallar, es algo que les recomiendo Y bueno, pues pueden ver que el Venom Freezer tiene un, dos cosas importantes para ser sus fanarts Y es que cojan los, los aspectos más notorios de cada personaje, los más característicos En el caso de Venom tiene dientes muy amarillentos y una lengua, ¿verdad? Pues el color principal de Venom es el negro y el de Freezer es el blanco También tiene unas cuantas gemas en la cabeza y en los hombros Freezer el cual le he puesto algunas partes pues bueno el morado y solamente le he cambiado por ejemplo la cara de freezer que lo único que le puse los ojos de benomi pues la boca sonriente muy característica de benomi y aquí viene pues bueno eh, eh, cómo hago para poder hacer eh, estos degradados y estos colores Y bueno, lo que hago es seleccionar aquí un pincel, seleccionamos el que más queramos que esté a nuestro gusto Y luego comenzaremos a pintar, en tal caso lo que ustedes hacen es zoom, seleccionar una capa La cual presiono en la cruz, que es la de más Luego, a, luego en esa capa la coloco máscara de recorte Para que funcione esta capa tiene que colocarla sobre la capa que está por debajo ¿Y para qué sirve esto? Pues para que a la hora de estar coloreando, solamente estén coloreando la parte de la zona que quieren ustedes colorear, es decir, la piel de freezer. Como pueden ver, acabo de girar la pantalla y esto es para que a la hora de estar haciendo cada trazo, pues me quede bien. Es algo que recomiendo y se hace tanto el tradicional como en digital. Voltear la página para que, a la, para que podamos tener más movilidad con la muñeca, ya que va a estar en la misma posición. Lo que cambiaremos será, pues, la posición de la misma hoja en la que estamos trabajando. Luego con esta eh, palanca acabo de, pues, agrandar el pincel. Esto sirve para poder hacerlo más chiquito, más bajo, dependiendo de qué zonas queremos rellenar y todo. Mi pincel favorito es el del Marker Brush. Es una de eh, marcador de alcohol, según lo que encontré por internet. Es muy bueno este pincel para mí. Aunque ya saben, pueden utilizar el que a ustedes más les guste. De hecho, a mí me gusta mucho este y por eso es que lo estoy utilizando en este dibujo. Ya que además puedo hacer... Eh, degradados, Aunque pueden intentarlo también utilizando donde tiene la imagen del dedo Al lado del pincel hay un dedo el cual se llama Blender Sirve para poder mezclar También seleccionando el pincel que ustedes quieran con el Blender y con la goma Como pueden ver estoy ubicando las luces y las sombras pues de Freezer Y es que además de coger los aspectos más característicos de cada personaje También hay que saber más o menos su personalidad A ver si la podemos unificar a la hora de ejecuciones. Bueno, ambos son villanos, pero bueno, Freezer tiene una pose muy típica que es la de disparar el rayo y por eso le he hecho con esta pose. Y la sonrisa de Venom hace que se sienta que es Venom y no simplemente Freezer. Luego fui coloreando el mismo proceso en todas las zonas. Gracias por ver el vídeo Recuerden seguirme en mis redes, por favor. Los vídeos siguientes van a estar muy buenos. De hecho, vamos a estar viendo mis dibujos de uh, cuando era pequeño, cuando hacía... Puros dibujos, que el vídeo va a salir en dentro de poco y también un vídeo reaccionando al tráiler de la nueva película de Spider-Man. Nos vemos en el próximo video. muchas gracias, bendigo con un bonito día. Adiós.